Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión, como segundo vídeo del Why of the Hunter, os traigo el lance de un oso negro que conseguí haciendo una misión. Un oso negro de 5 estrellas. Y sin más preámbulo, comenzamos. Nos vamos a acercar al lago. Vamos a mirar por su orilla. Mira, ahí tenemos un oso, una hembra. Hay otro oso al lado. Vamos a verlo. Un 5 estrellas. Tenemos un 5 estrellas. Vamos a hacer el lance con el 300. Puesto que el oso es de categoría 6. Vamos a ver. Apuntamos. Calibramos la distancia. Respiramos un poquito y... ¡Disparamos! Vemos la mancha de sangre a ver dónde va ese oso, ha sido un muy buen impacto porque os doy cuenta ves que mancha más grande más grande, ya más sea rosita, tiene burbujas, así que vamos a, a seguir al oso por donde va, ves cómo va dejando la sangre, o sea que tiene un sangrado bastante alto y vamos a ver si lo vemos caer y, y puedo marcar con la X su posición. Sigue el animal corriendo, sigue corriendo ya lo tenemos ahí entre los árboles, a ver, yo creo que ha caído por ahí, sí, ah, no, mira, lo vemos todavía andar, a ver, bueno, pues sí que corre, madre mía, ahora ha caído, ahora ha caído, vamos a poner la marca, y ahora vamos a, a recogerlo Ahora mismo me estoy dedicando a recorrer todos los caminos y a, ver, a ir descubriendo el mapa. Si bien tenemos varias misiones puestas ahí, veis pues donde, donde me he ido. Eh, os recomiendo que sigáis los caminos y con los caminos vais a llegar a los lagos y en la hora que, que están viviendo los animales los podemos encontrar. También os recomiendo que hagáis todas las misiones, puesto que cada misión que hagáis son 1.200 de, de dinero, aparte de los animales que matéis o la carne. Tener en cuenta los niveles para luego el dinero que da la, que da la pieza. Si disparáis a un, a un animal de nivel 2 o 3 o 1, le disparáis con un nivel 5, pues el trofeo no lo va a perjudicar, pero sí va a perjudicar la, la cantidad de dinero que os da por la carne. Bueno, vamos a seguir corriendo. No nos importa el ruido ahora mismo. Madre mía, que sangrado que que le hemos dado desde el del doble punto. Animales que está desangrándose ya hemos visto cómo ha caído pues vamos a, a recogerlo veis la sangre como se ve muy bien cuando es una sangre abundante la verdad que se puede seguir muy bien el problema es cuando tenemos un rastro de sangre muy pequeño que la verdad que, que cuesta así que vamos a, a recogerlo y yo creo que tenía una misión de cazar osos negros de superior a 4 Voy a ver si si la activo. La no, madre mía, un nivel 5. Este no voy a Este lo, lo voy a disecar. ¿Veis la sangre que viene? Se ve cuando cuando sangra mucho. Cuando sangra poco la verdad es que cuesta. Y tenían que, que tener otra cosa. Porque no detectan los animales enseguida. A ver si se corrige eso. Porque es bastante difícil. Vamos a ver aquí lo tenemos. Voy a hacerle una... una foto con este animal madre, madre mía pedazo pedazo foto así que voy a, a capturarla ya la tenemos pues nada ahora vamos a, a recoger el, el animal madre mía le hemos dado doble pulmón muy buen disparo la verdad es que, que la munición de 300... ahí vemos que tenemos las dos categorías las cinco estrellas con muy buena genética, la que lo hemos matado, pero bueno un nivel un 5 estrellas es un 5 estrellas y es el primero vamos a ver qué nos da en la categoría de caza, de puntos tenemos 489 puntos, casi 500 puntos y como he comentado antes tenía la misión de de cazar osos negros con el nivel, nivel más de 4 estrellas así que vamos a ver si, si la activamos esta no es vamos a ver animal venga objetivos lo buscamos esta, no es. esta tampoco pues va a ser esta la activamos y así nos va a contar como una misión realizada y cuando hagamos la misión completa serán otros 1200 puntos pues nada os voy a poner ahora mismo el mapa para que veáis dónde ha sido abatido y me voy a la casa principal a, a poner el trofeo pues venga vámonos a, a colocar el trofeo ya estamos en, en la casa principal tenemos aquí la peana Vamos a colocar nuestro oso, nivel 5 estrellas, así de rampante en posición agresiva, lo activamos, ponemos el oso, el otro que tengo de 4 estrellas es un, un oso de una misión que está herido en, en la mejilla y vamos a hacernos una foto. Ya hemos activado con la la foto, avanzamos un poquito, ya estamos aquí, vamos a yo creo que ya está bien Luego lo aclararé un poquito porque está un poco oscura Ya tenemos hecha la foto con el F-12 Y vamos a ir a montar Si te ha gustado el vídeo Dale like y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte y buena caza Hasta la próxima